¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Otoño ha empezado con fuerza, ¿eh? Copas, encuentros, charlas, cursos y celebraciones han colapsado nuestras agendas canábicas hasta final de año. Yo mismo estuve presentando el pasado día 3 de octubre una charla súper interesante sobre Land Race con Califa Genetics en Asonabis, pero no todos son buenas noticias para el movimiento canábico, ni muchísimo menos. A final de verano nos enteramos por la prensa de la puesta en marcha de un dispositivo especial de más de 3.000 agentes con el principal objetivo de perseguir el cultivo de cannabis en el Estado español. Y que las incautaciones han alcanzado récords históricos. Y es que la aplicación de la ley Mordaza y las últimas sentencias judiciales han puesto contra las cuerdas a los colectivos canábicos y el modelo asociativo, reprimiendo fuertemente a los consumidores, asociaciones, autocultivadores y hasta cultivadores de cáñamo, que son tratados como delincuentes por los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad del Estado. Desde luego, de represión y de lucha canábica entienden nuestros amigos de Alacanabis, que llevan nada más y nada menos que 20 años dando caña, y que el pasado 28 de septiembre lo celebraban con una jornada repleta de activismo. Por supuesto, no podíamos faltar a la cita. Nada, pues hoy es un día muy especial para toda la gente de la Cannabis, ¿no? Y, y, y los amigos, ¿no? Tantos amigos tiene la Cannabis. Pues celebramos el 20 año de, de la asociación. Eh, hemos intentado con, esto, con esta medio fiesta, ¿no? Porque ahora por la mañana hemos tenido unas charlas. Ha venido Herminia, ha venido Javier Mirabete, ha venido. Esther Sánchez del, del observatorio también presentando su libro y ha estado Juan Carlos Puso también presentando ese pedazo de libro que, que ha escrito. Es el 20 aniversario de la asociación, me han invitado a presentar mi último libro que se llama Cannabis medicinal de medicina prohibida a remedio terapéutico y bueno hemos estado hablando un poco del libro que eso ha sido lo que menos he tocado y, pero he tocado otros aspectos que tienen que ver pues ...con los orígenes de la prohibición del cannabis... ...con los estudios que hacemos con cannabis... ...desde mi fundación, que es la Fundación AICERS... La fundación ...hemos reflexionado un poco sobre pues, cuál es el sentido también... ...y el papel de los clubes en, en las sociedades... ...y también sobre los posibles efectos del cannabis... Bueno, vamos ha hablado un poco de cannabis en general abordando temas que para mí son interesantes. ¿no? Nosotros aprovechamos el evento para ponernos al día con las nuevas estrategias y las novedades que prepara el activismo canábico para este curso. Bueno, nosotros continuamos ahora que se abre un nuevo proceso de elecciones eh, pues continuamos trabajando con los partidos políticos en sus propuestas esta vez no tendremos mucho tiempo pero parece que algo avanzamos y obviamente continuamos con nuestro trabajo preparándonos ya para la Marcha Mundial de la Marihuana del 2020 y por supuesto estamos ahora con los cursos para, de formación para los clubes Sociales de Cannabis, por una parte porque hemos detectado que muchos miembros de los clubs no, no saben muy bien o no se les ha explicado muy bien cuáles son los criterios y de qué forma eh, ...se trabaja más seguro... ...también vamos a realizar una asamblea abierta... ...con el fin de... ...enseñar al resto de colectivos... ...cómo trabajamos desde la CONFAC... ...y explicarles de qué manera... ...pueden venir a trabajar con nosotros. Hemos intentado... que viniese a la fiesta... Eh, ...la primera gente que ha montado la asociación... ...hemos podido conseguir algunos... ...que van a venir esta tarde... ...y a partir de las 9 pues empezaremos con... ...un poquito con la celebración de, ...del cumpleaños, ¿no? ...la tartita. Y alguna sorpresa que otra, por ahí. No nos pudimos quedar a la fiesta, una pena, porque ese mismo día también estábamos invitados a la inauguración de un nuevo club. Pero antes de despedirnos, quisimos preguntarle a nuestros amigos de Ala Cannabis qué consejo les daría a los recién llegados. Pues desearle, desearle toda, la suerte, toda la suerte del mundo y todo, todo nuestro apoyo, ¿no? lo que podamos ayudarles, aquí estaremos. Y menudo ambientazo nos encontramos en Valencia. Hemos venido a esta nueva asociación de Valencia que han abierto a inaugurarla haciendo un concierto y nada, espero que apoyéis a la causa y que la legalicen ya para toda la gente recreativa, medicinal, como sea no importa, pero que la legalicen ya So like a nombi, it's me and my world, me and my world I don't fight of course, if you wanna get it, oh So like a nombi, it's me and my world, me and my world I don't fight of course, if you wanna get it, oh Yeah Muchas gracias a mi peña aquí The Power Gangsters, my man ¡Ahhh! ¡Una bombita, mi peña aquí! ¡Me lo digo ya! De ¡Seguidles todos en las redes, my man! Parece que las nuevas generaciones tienen bastante claro qué es lo que quieren. Esperamos que los partidos tomen nota en las próximas elecciones, pues ya veis que, pese a todo el aparato represivo, la gente aún está con ganas de defender sus derechos. De esto también entiende Fernanda de la Figuera, que a sus 76 años espera la apertura de su juicio en los juzgados de Málaga, el próximo 30 de octubre. Para dar apoyo a la abuela marihuana se está organizando una gran movilización para la que ya hay confirmada varios autobuses desde diferentes puntos de España para acudir a la cita.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 con los jueces, pero mientras tú cultives para todo tu autoconsumo, que te dejen en paz, desde luego. Hacía tiempo que quería hablaros del banco de semillas que toca hoy, Artizen. Un banco que, con un toque muy zen, ha querido extraer lo mejor de cada variedad de su catálogo para que podáis obtener niveles premium de sabor, aroma y potencia. Cada cosecha se somete a pruebas de laboratorio para garantizar la calidad. Pruebas de pesticidas, microbios y agua, metales pesados, potencia y terpenos son parte de la garantía de pureza y potencia de sus variedades. Artifen presenta una amplia cantidad de variedades de cannabis, pero han seleccionado cuatro para aterrizar en Europa. Tienen índicas, sativas, así como una variedad de híbridos perfecta. Dutchberry, un híbrido con predominancia sativa, fruto del cruce entre la DJ Short Blueberry y Dutch Street. Posee un sabor a pino con trazas a pistacho muy frescas. Su efecto es el ideal para pasar una tarde entre risas con los colegas. Allen Grange. Este híbrido con predominancia sativa proviene de la mezcla entre la Trying Gregg y la New York Diesel. Su sabor muy característico. Pino unido al cítrico del limón y al picante del combustible. Su efecto aporta claridad mental y una sensación de relajación brutal. Blue Dream. Del cruce entre una Blueberry y una Haze solo puede salir una variedad top. En este caso, ha sido incluso premiada en el estado de Washington. Si te gustan los aromas dulces y densos, aquí encontrarás texturas a arándanos y té verde que llenarán tu paladar. Su efecto es muy versátil, tanto si te pones a realizar cualquier tarea como si buscas un rato para escapar del estrés. Y por último, Grape Gorilla, una de las variedades más demandadas. Procede de un cruce entre Mendocino Park... Afgani y skunk. Su sabor a uvas moradas unidos a toques de jengibre te teletransportarán hacia una relajación corporal muy agradable. Si te has quedado con la boca abierta y ya estás pensando en cuál elegir de su catálogo, pásate por la web de American Abyss y píllalas ya. Vais a flipar con sus sabores, ya veréis. Esto no para, gente. La semana que viene, más y mejor. Y recordad, ya está publicado nuestro último Marihuana News, el 88, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos.